desperté en la playa y ya salió el sol panas fumando los blones María, todos bebiendo sol la brisa marina los pies en la arena estamos frescos como hall vida rich like michael quiero un money, quiero all you know punking, baby, y unos pumpkin baby arriba un my a la una lady contándome el cash bajando código con varios ceros juntos llegando a la mash peligroso como el anthrax todo de fierro y del hombre max mucho humo por la planta y y está naranja como la crash. In the highway, planet, planet, planet, planet. in the highway, in the highway, in the highway, in the highway, in the highway, in in the A buscar, tu ubicación por 8 horas Si es que no te enamoras, entonces yo no me enamoro Y esta noche vivo a comerte toda Hay mucho Madrid para fumar, una habitación vista al mar Tú con ganas hangar, yo con ganas chingar Vamos a coronar Mike, dime que es lo que Vamos para la playa, tengo una gomita, fruye L.A. Ey. Se paga tan CBD por si quieres relajarte Un Lime monte King de Highway Fresh, no Es pa' el sunset, vacilando un tech, vacilando un G Si me va a perder Bailemos en éxtase bailame en éxtasis, le un pase de y Seguro que es si lo está dando Messi Prende unos para llevarte en aire Y no me enojaría que fuera mi calés, y su morenita como una Pepsi, Si lo más rico que tenía Caer esta rola, mejoras tú, lo que me la cola. Pise por las rau, tanto que ella enrola. Y no stop, wey, prefiero estar sola. Y por un parece aparece una pistola. Y chupetea con ese torque tú te vayas en bola. Y todo viola man, disfruta del momento. Y sé que no veo mañana ni un hola